Ella es Carmen, nadie sabe qué le pasó, o qué le ocurrió, pero... ¿Alguna vez han soñado que son felices con una casa cerca al valle más cercana? Respirar aire puro, pero despiertas y vives la cruda realidad que muchas mujeres tuvieron que pasar. ¿Cuántas mujeres están sufriendo maltrato hoy en día? Y como sociedad no hacemos nada más que criticarlas. La pregunta aquí es ¿Nos ponemos en el zapato de cada uno que sufre violencia? ¿Nos ponemos a pensar qué es lo que sufren? todos los días aquellas personas que callan cada caso que tienen que vivir Pero, ¿qué pasaría si la sociedad cambiara de perspectiva? ¿Cómo funcionaría el mundo si damos la vuelta al inversa nuestro pensamiento de la hora? Hoy es hoy, mañana es mañana, pero muy pronto podemos cambiar, juntas y juntos cambiando nuestra sociedad. Tomados de la mano, somos uno, uno solo. Hagámonos en conciencia con la sociedad, sin quedarnos callados. No más silencio, no más violencia. Digamos no a la violencia. ¡Hashtag! No, ¿No más a la violencia! Ya está.